Por ayudarnos La, la, la Cachorro, ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí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 La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca.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 el queso se queda solo. Ay, oh, en el río el queso se queda solo. Humpty Dumpty.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 todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Seguridad en el camino, sujeta la mano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 ser hasta medir cien si pies soy la gran ballena azul Yo amo comer krill amo comer krill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 crema y mermelada al pan agrega crema y mermelada al pan agrega crema y mermelada.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 Va el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabia como un millón Yankee Doodle sigue sí, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle sigue sí, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas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 Y el otro no Diddle diddle dumpling mijo yo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 Estoy, aquí estoy como estás tú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 la corriente feliz feliz feliz feliz la vida es solo un sueño rema rema rema, rema tu bote sueve por, por la corriente feliz feliz feliz feliz, feliz, feliz, feliz la vida es solo un, sueño. De sol un rema, sueño rema rema rema tu bote